Bueno, vamos a daros unos consejillos adicionales en pos de lograr esa tranquilidad el último día, el día que tengamos que hacer la presentación. Habéis trabajado hasta aquí muchísimo, habéis dedicado gran tiempo en preparar el material, estructurarlo, hacer las ayudas visuales, preparar vuestro discurso, ver cómo os tenéis que mover, eh, veis, eh, ver qué materiales vais a entregar a la audiencia, y sería horrible que todo fallara en el último momento por un problema de logística, bien porque no nos acordamos dónde es el sitio, ni cómo se va, ni a qué hora era, ni cuál era la sala, ni con qué persona tenía que hablar, o que en un trasiego de última hora se nos borra el fichero donde tenemos la presentación... Tenemos que tener eso previsto, entonces os vamos a dar algunas pequeñas recetillas en forma de listas de verificación que deberíais tener completas en diferentes instantes de tiempo para estar seguros que vais cumplimentando todos los pasos y que no se os olvida ni un detalle. Imaginaros que tenéis una presentación que dar el día 31 de un mes, ¿qué deberíais estar haciendo entre dos y cuatro semanas antes? Pues este es el momento de planificar vuestra presentación, es el momento de trabajar sobre el material, de estructurarlo, de saber cómo es la audiencia, bien preguntándoselo a la gente que os va a servir de enlace. Y en este tiempo, que hemos puesto dos a cuatro semanas, que puede ser mayor o puede ser menor, en función de la entidad de la presentación que tengáis que hacer, es dedicado, exclusivo, a Toda la planificación de lo que queréis contar y hacer el día 31 de ese mes. Ya estamos a una semana del día de la presentación. En esta semana lo que deberíais hacer es dedicaros a ensayar. Y a ensayar de verdad, de forma metodológica y meticulosa, sin dejar ningún tipo de detalle. Esta semana también la podéis aprovechar para refrescar y confirmar la fecha y la hora donde tenéis que dar la presentación. Puede parecer una tontería, pero al final es un, detalle, es un detalle importante que nos puede dar al traste totalmente por no presentarnos a tiempo. Es importante también saber el lugar y cómo acceder para saber el tiempo que nos va a llevar el acceso a la sala de presentaciones. También tenéis que tener anotado la persona de contacto a la que deberíais avisar si sufriera algún tipo, surgiera algún tipo de incidencia. Y si habéis pensado entregar material, es el momento de imprimirlo y prepararlo. Se suele recomendar llevar entre un 30 y un 50% de material adicional por si hubiera más gente en la sala. Aquí, que ya tenéis la presentación perfectamente diseñada, es el momento de tener copias redundantes de ella. Bien, en llaves USB, en CDs, en discos duros, ¿de acuerdo?, para tener todas vuestras ayudas visuales, vuestros vídeos perfectamente duplicados por si en la copia madre surgiera algún tipo de problema. Ya estamos en el día antes de la presentación. ¿Qué tenemos que hacer este día? Pues lo fundamental, descansar y dormir y pensar lo menos posible en lo que va a pasar al día siguiente. Vuestro objetivo es dormir, tranquilamente preparar la ropa con todos los aderezos que vayáis a llevar al día siguiente. Esto a veces genera un poco de problema sobre cómo ir vestido, pues cada uno lo que considera apropiado. Eso sí, vestiros de forma que os sintáis cómodos y vigilar muy mucho el calzado. ¿De acuerdo? Porque vais a estar de pies y os puede generar grandes problemas el no tener una, un buen calzado que os esté molestando continuamente. Bastantes aspectos tenéis ya que controlar como para que unos zapatos inapropiados os vengan a distraer. También este día lo que tenéis que hacer es todo el material que habéis impreso tenerlo organizado para podérselo dar a las personas indicadas en el momento oportuno. Podéis haceros una película, podéis ver, eh, intentar imaginar cómo os gustaría que discurriría el día siguiente. Pues voy a ir a esta hora, voy a tomarme un café, voy a ir en coche, luego voy a llegar a la sala, me voy a presentar al señor... Intentar visualizar lo que, todo lo que va a pasar para iros metiéndose en situación. Ojo con la comida y con el alcohol. El alcohol os puede dar mucha euforia y mitigar esa sensación de nervios, pero puede ser muy traicionero. Es recomendable que la noche antes o incluso el día de la presentación no hagáis mmm, comidas muy pesadas con exceso de grasa, porque os puede sentar mal y os puede restar dinamismo y frescura a la hora de presentar. Y sí, puedes repasar el material una vez, ¿de acuerdo? Una vez, para no obsesionarnos con ello, pero intentar hacerlo lo más alejado posible de la hora de dormir para que ninguna sensación de última hora de ese último ensayo, en caso de ser negativa y tener ahí nuestro crítico interno dándonos y dándonos, se os perturbe el sueño. Y ya llegó el gran día. Ese día para el que os habéis estado preparando. Llega con tiempo. Llega con tiempo para eh, poder practicar algunas de las técnicas de relajación, para poder hidrataros. Cuanto más tiempo mejor, porque además el llegar con tiempo os va a permitir ver la sala donde vais a exponer. No es lo mismo pensar que vais a exponer en una sala donde van a caber 20 personas, que os presentéis y tengáis una sala para 250. El volumen de lo que tenéis delante, aunque esté vacío, impone. Entonces, es conveniente que os vayáis haciendo la idea de cómo va a ser el entorno. Bueno, es importante conocer la sala y, sobre todo, tener controlados los aspectos tecnológicos y tenerlos probados, que si el ordenador no enchufa con el cañón, que no puedo ver el vídeo, eso crea muy mala imagen. Entonces es conveniente que lo hagáis por adelantado y aseguraros que cuando vayáis a subir va a funcionar toda a la perfección. También es bueno llegar antes para presentaros a la audiencia, generalmente estarán por allí si son compañeros de trabajo, gente de una delegación o un congreso o alumnos con los que estáis estudiando. Bueno, eso ya os conocen, pero por si acaso, eh, os vais haciendo unas ciertas relaciones personales con ellos, eh, os presentáis porque, porque la ventaja es que luego cuando subáis a la tril o a la tarima, esa gente con la que habéis establecido contacto ya no va a ser tan desconocida para vosotros. Ya habéis establecido algún tipo de vínculo, con lo cual el contacto visual e intentar integrarles en vuestro discurso va a ser mucho más fácil es importante que os presentéis a la persona de contacto también, porque seguramente será el que os tenga que introducir a toda la audiencia. Este día también, y conforme te vayáis, os vayáis acercando a la hora, evita todo tipo de distracciones. Intenta focalizarte en tu objetivo claro, que es dar una presentación de éxito. Y si quieres quedarte un poco más tranquilo, Repasa un poquito el inicio para que cuando salga te fluya. Este es el momento donde puedes implementar la receta de los 10 minutos, eh, pensando en algo evocador que te dé tranquilidad, practicando una postura de poder para condicionar tu mente hacia el éxito, eh, llevándote a ese sentimiento de presencia, de conexión a tierra para focalizarte en ese instante, es el momento donde tienes que jugar y tu maestro, tu maestro interno, tiene que vencer a tu crítico interno. Y ya está, ya lo vas a conseguir, ya lo tienes todo hecho. Entonces os vamos a dar unos poquillos consejos finales que no hay que hacer. Nunca subestiméis el tiempo que lleva hacer una presentación. No creáis que porque tengáis las ideas muy claras, luego es fácil plasmarlo en unas ayudas visuales en un discurso. Generalmente, si queréis hacer cosas buenas, van a llevar su tiempo. No dilatéis el momento de enfrentaros a la presentación. Evidentemente, después de lo que hemos dicho del descanso, no hay que esperar hasta la última noche para cerrar una presentación eso nos va a poner en un estado de ansiedad incalculable porque no hemos tenido tiempo de ensayar, no hemos tenido tiempo de interiorizar entonces la última noche y el último día hay que descansar y tenerlo todo perfectamente controlado ojo con el alcohol y el café antes de la presentación, son excitantes y como excitantes que son os pueden jugar malas pasadas porque os van a restar percepciones que las vais a tener que tener todas focalizadas en el objeto final y nunca, nunca, nunca disculparse por estar nervioso se supone que te has preparado y has seguido una larga senda para evitar los nervios entonces nada, ay perdón estoy muy nervioso hoy pero yo quiero empezar, no eso es fatal habéis trabajado mucho habéis ensayado mucho Creéis en vosotros, creéis en lo que vais a decir. Entonces, para adelante. Sois vosotros los mayores y mejores agentes de vuestro destino. Así que, venga, a por ello.